Querido Estilócrata, la lengua es uno de los órganos móviles del cuerpo humano, el cual tiene una gran variedad de funciones. Entre ellas se destacan la hidratación de la boca y los alimentos gracias a la salivación, percibir el sabor de las cosas (sentido del gusto), la deglución y la capacidad para hablar (lenguaje). De hecho es considerado como uno de los músculos más fuertes del cuerpo si se lleva a cabo la relación entre el tamaño y la fuerza en este órgano se acumulan una gran cantidad de bacterias por lo que es de vital importancia mantener una buena higiene para evitar que se originen problemas de salud bucal y hasta el mal aliento por lo tanto es de vital importancia limpiarla aunque sea una vez al día Mucha gente realiza esta limpieza con el cepillo de dientes. No está del todo mal, pero no se limpia el área de manera correcta. Por ello, se recomienda el uso de limpiadores linguales. En cuanto a modelos, como tal, existen dos tipos de limpiadores de lengua, los cuales manejan el mismo diseño, pero en términos generales varía el material en el que se haya hecho. Número 1. Limpiador en forma de U. El limpiador en forma de U es el más utilizado, el cual se caracteriza por ser manejado por las dos manos y es considerado el mejor para realizar la función de limpieza, ya que el mismo llega con mayor facilidad a la zona posterior de la lengua en donde se alberga la mayor cantidad de bacterias. Otra razón por la que este limpiador es uno de los preferidos por los usuarios es que al usarlo se debe emplear ambas manos, lo cual permite tener un mayor control en la presión al emplear durante la ejecución. Además de que la misma forma del limpiador permite que se adapte mucho mejor a la posición de la lengua. Este control beneficia al usuario en gran cantidad. ...pues desaparece los problemas de náuseas... ...que en la mayoría de los casos se producen... ...al momento de realizar la limpieza... ...ya sea por la fuerza empleada... ...o por el mal posicionamiento. 2. Limpiador en forma de Y. Del mismo modo, se debe considerar... ...el material en el que está elaborado el limpiador... ...el cual puede ser acero inoxidable plástico o cobre. La primera opción es la más idónea, debido a que es mucho más resistente y se logra desinfectar fácilmente con agua hirviendo. Los limpiadores de plástico se deben reemplazar constantemente. Por otro lado, hay algunos cepillos dentales que en la parte posterior tienen incluido un limpiador de lengua de plástico, por lo que este también podría considerarse como otro tipo o modelo. Amigo estilócrata, dinos qué te pareció esta información. Comparte el video y suscríbete al canal. No olvides activar la campanita para que sepas cuando subimos un nuevo video. Hasta la próxima. Ensalada mural